el empaque, vamos a ver si lo puedo abrir la primera, Deténgame, bien ese es el empaque de su sándwich no si sí, vea, ah, todo mira. está perfecto para que no te ensucies las manos, ¿Sí? no te rompa el empaque yeah. Esto es un family mart es donde a veces nos toca desayunar como hoy es un supercito Les va a dar un tour muy rápido periódicos bebidas vitaminadas Cacahuates. y esto es algo que me, no, no me había tocado ver Hot. Todo esto está calientito Es un refrigerador pero caliente No es frío como esos sino este está caliente para mantener las bebidas calientes Y esta es la que nos gusta mucho Esta es la que compré Cuesta 115 yenes Son como 20 pesitos 20 pesos mexicanos Como un dólar más o menos Onigiris Sushi Y los oventos las cajitas de comida más comida y esto nos llamó la atención los huevitos en el parque huevo tibio un pack independiente les pues voy a dar un tour nada más de lo que me llamó la atención lo demás pues es como muy muy básico las frías jugos entonces son jugos Cafés de todo tipo Starbucks, Expreso, de Cocoa Todo tipo de cafés Y este, este me llama la atención Que está café y ya están ahí Se este me hizo curiosito Aquí están más cafés Más bebidas Aguas Paletas, helados Pan postres, budines, papas y ahora vamos a ver qué, qué fue lo que compramos. A ver, Mari, ¿qué está diciendo? Sushi. Este sushi, como nos han pedido precios, vamos a dar, son 276 yenes. que son 50 pesitos? 50 pesitos a props y tiene 5 pedacitos, bastante grandes, sí, está rico. No muy bueno. Y, y un boss. Un cafecito, el cafecito que nos gusta. Cafecito caliente. Ya lo vimos. Ya okay. Y yo compré un changuis. Un changuis como de pollo. Otro de huevito. Igual un café como mares Y un churro. Y este es nuestro desayuno está en Family Mart. Y una curiosidad: el empaque. Vamos a ver si lo puedo abrir la primera, ¿verdad? Ténganme la Ese es el empaque de su sándwich. Buena curiosidad. Sí, y vea, ah, ah, todo mira. está perfecto para que no te ensucies las manos, no ¿Sí? te rompa ¿Sí? el empaque. ¿Sí? Está ah, bien, padre. Es para todos los que nos gustan las cuestiones de diseño, aquí sí le invierten en, en empaques este, funcionales okay. para sus productos. Y tal aquí más.